de la incompatibilidad y también de la ética de, de poder dedicarse a una función directiva privada que tenga relación directa o haya podido tener relación directa con su función pública anterior o o lo contrario. Y se han hablado ya de cinco de cinco casos. Estos días hemos, hemos conocido alguno más. Hoy un medio de comunicación también presenta otros doce posibles. Nosotros en ningún momento hemos eh, dicho que sea así, sino que se investigue y que se hagan bien eh, las cosas. Pero como no se están haciendo las cosas lo mejor que se puede... La percepción sobre de que eh, te, eh, pertenecer a, a determinados grupos eh, políticos o, o pertenecer a determinados grupos de poder abre puertas y estas giran y no dejan de girar en Euskadi, esa percepción es real y existe. por tanto todos los mecanismos que pongamos serán pocos para controlar este tema. Por tanto, los que hay que funcionen bien y creemos todos los que tengan que, que crearse para acabar con esta sensación, porque hemos hecho muchas propuestas en este en este tema. Hemos eh, dicho que hay que... Cumplir la legislación como decía ahora que hay que cambiar la, la comisión de ética pública para que sea una comisión independiente y no parcial. También hemos propuesto la creación de una oficina anticorrupción o la, o la puesta en marcha de la Fiscalía Anticorrupción en Euskadi o de una unidad anticorrupción por parte de la Archaincha, que tiene escasos medios para combatir esta este tema. Y como decía, en el año 2019 también propusimos... La, la aprobación de una ley para promover las, para proteger a las personas denunciantes y alertadoras que también se acaba de aprobar en el Congreso. Por tanto, habrá que traerla también a Euskadi. Por tanto, creemos que hay propuestas más allá de la denuncia que también la hacemos para poner en marcha y espero que de una vez por todas eh, podamos avanzar en este sentido. Es que el casco